Personas me preguntan que cómo me siento. Mis hijos y yo estamos destrozados, desesperados, tristes. No hemos tenido paz desde el fondo de mi corazón por la separación y las restricciones, indignantes y crueles que mi esposo sufre mientras está encarcelado. Como madre sé que debo ser fuerte para los niños, para hacer lo que pueda para Hugo y para sostener nuestra familia. Los niños tienen el corazón roto al igual que yo.